Esta semana pasaron muchas cosas, pero algo que es muy grave es que hay liceos que no están dando clases por problemas de seguridad. Hay alumnos que están perdiendo la posibilidad de estudiar porque se ha tomado la medida de no dictar clases por los problemas de violencia que se generan en la puerta del mismo, a veces adentro, a veces afuera. Es realmente lamentable es realmente lamentable que no haya seguridad, que los docentes no tengan las garantías para dar clases, que los funcionarios de los liceos no lo puedan hacer, que los padres y los jóvenes no lo tengan. Es lamentable porque estamos condenando a esos jóvenes. En el medio de tanta cosa, el presidente se mete en el fútbol, interviene y hace que caiga el ejecutivo de la AUF y anda paseando con un director de cine internacional, para hacer un documental sobre su vida, para que lo retraten como el último héroe. Porque le importa más cómo lo va a recordar la historia, le importa más trabajar para un premio Nobel, en vez de preocuparle, preocuparle estar atento y trabajar todos los días, como se comprometió, por la educación del país, por los jóvenes de este país, que son el presente y el futuro. De esta manera, es como el gobierno ha manejado, la seguridad, la educación, y es por eso que tiene que cambiar. Estamos trabajando justamente para eso, para que este año en la elección nacional la mayor cantidad de ciudadanos nos acompañe y cambiemos el gobierno. Hasta la próxima.